hace un chingo de calor digo de frío estamos en el carmen de Biboral vamos para el pueblo ya se, se mojó la cámara bueno que Isox soy eh, ayer nos varamos pues me varé yo solo pues varamos pues, la moto y yo el freno de disco se le sacó, se le salió el tornillo entonces el freno de disco delantero está bailando entonces no tengo freno igual se puede andar así, busqué ayer todo el día como desde las 5 de la tarde hasta las 6 un taller y como era domingo todo el mundo ya estaba descansando entonces me tocó venirme a amanecer en la casa de Vivi y Raúl que hay por aquí en el carro porque estoy buscando casa por estos paisajes pues como por aquí cerca en otra vereda vine a ver una casa pero me varé antes de verla de pronto ahorita la voy a ver en todo caso, es lunes festivo y de pronto no está abierto los talleres ni los ni de dónde comprar repuestos en fin, será otro día divertido eh, Acabo de comprar un tornillo En una bomba de gasolina Era este, o es este Que se zafó desde dejaba ah, el freno disco suelto Agarrado solo de este Lo raro es que no tiene tuerca O sea, no tiene donde enroscar Ni nada, es pura presión Les compré dos, por si me vuelvo a varar En el Carmen de Vigoral Estoy es el campuche que me está mostrando esta Jesús. Moto, ¿Esta moto qué es, el cilindraje es? 115. Hola, ah, no, la moto entró bien, pero un día, por ejemplo, de invierno, me puede, puede ser dificultoso no. buscando casa. Sí. Aunque ya está habitada está antes, no deberíamos demostrar mucho. Pero aquí ya no entró, no en salita ¿Ves? por acá. Sí, aquí, oh, la, parte, te... la parte. Sí. Aquí les voy a mostrar. Sí. sí. es otro espacio. Eh, los que están aquí, los mantienen como tapadita entonces es oscura por aquí es la habitación, digo la cocina la habitación es por aquí pues hay un, como un parche estudio-habitación La chevería tiene chimeneo tiene patio Se va a hacer una huerta bien linda. ¿no? Es lo que a coñar, pues. Ay, es el, sí. el coñaco. Por, Por aquí, aquí la huerta. Sí. No hay, hay que hacer un convite. Por aquí Por aquí queda el baño. Ah. baño bueno, es una chévería al aire libre con agua caliente sí. Este es el espacio el segundo piso hay que subir con cuidado que es donde está la habitación de estos chicos una linda habitación y tiene... Balcón. Que veo un monte que aprenderé a conocer.